Muy buenas tardes a todas y todos. Espero que estén muy bien. Como ven, hoy tenemos una charla sobre cooperar. Cómo cada una de nuestras acciones cuentan en este momento. Les invito a que iniciemos con un momentito de, de relajación, de calma. Que inhalemos profundo. Que nos conectemos con este momento presente. que me conecte con mi propio ser. Y voy a darle paz y tranquilidad a mi mente, a mi cuerpo. Inhalo paz. Me relajo. Om Shanti. Bueno, espero que estén muy bien y... Esta es una de las series de charlas que hemos hablado sobre diferentes poderes o fortalezas para la vida y en este caso vamos a ver cómo cada una de nuestras acciones es importante. Visualicen que nosotros somos más de 7 mil millones de personas, casi 8 mil millones de personas. Se imagina que cada uno de nosotros pueda hacer actos de bondad que generen un efecto en cadena a muchísimos. ¿Qué podría suceder si somos como estas hormiguitas que trabajamos en conjunto para levantar este tronco que está ahí o esta montaña de, de, de dolor o de sufrimiento que que nos cayó en este momento. ¿Cómo podríamos hacer? Y quisiera empezar con este proverbio que recientemente me lo compartieron y me encantó. Y como nada es casualidad, si quieres ir rápido, camina solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y este es un proverbio africano que es precisamente la idea de, de hoy, eh, cuando uno tiene sus metas, sus expectativas, quiere lograr sus proyectos de vida sin tomar en cuenta el entorno, el bien común, eh, el cómo estoy con las personas que comparto, que vamos hacia el mismo rumbo. Si quiero hacer las cosas pero no hay armonía, eh, a veces vale la pena esperar observar, estar con los demás bien para que podamos avanzar juntos. Y eso es algo que es un poder, que es la solidaridad, la empatía, el tener humildad, el poder escuchar, que son todas virtudes que todas las personas tenemos. Pero entonces tenemos que darle más importancia a esas capacidades para cooperar, unos con otros. Porque puede ser que el día de hoy yo tenía planificado un montón de tareas, pero alguien eh, necesitaba, no sé, una escucha o de repente alguien necesitaba un consejo o sencillamente eh, un momento de tranquilidad que yo le pudiera aportar. Y eso también es importante, el hacer una pausa y contribuir. Porque una cosa que, que me pareció muy fuerte eh, hace unos años, una noticia de uno de los países donde hay estas grandes carreteras, eh, y es que eh, atropellaron a una persona eh, y resulta que como son carreteras donde todos van tan rápido, pasaron muchos carros sobre esa persona sin detenerse. O sea, nadie, nadie se detuvo frente a esa situación. Ustedes pueden imaginar, ese es como un ejemplo tan cruel del estado de individualidad, de la carrera en la que estamos yendo hacia una meta donde creemos que, que, tenemos, que lo voy a alcanzar solo, que, te, que tengo que cumplir ciertas cosas y se nos olvida que tal vez lo más importante es, es cómo hago las cosas, es el amor. Y precisamente, en base a eso, eh, hay un estudio que hicieron estas personas, eh, Nicholas Christakis de Harvard y James Fowler en la Universidad de California, que era un poco para ver eh, si hay, cuál es el efecto de la transmisión de emociones, en qué momento se transmite, cuál es la distancia que, en la que tiene que estar uno para que se transmitan. Y fue un estudio de 20 años que muestra que las emociones pueden pasar entre una red de personas hasta tres grados de separación. Por lo que la alegría que uno tiene puede generar un efecto en cadena. O la paz que uno tiene también puede generar un efecto en cadena. Todas las emociones pueden generar una red... Eh, que se transmite de forma natural. Entonces, si queremos de verdad crear un cambio y generar un ambiente, una atmósfera, un, una conexión universal donde sepamos que todas, todas las personas, más de 7 mil, 8 mil millones de corazones que estamos aquí, todos tenemos el mismo valor, la misma importancia y generamos una red que puede generar maravillas. Ahora estamos tan preocupados por lo que el contagio y que nuevas cepas y cada vez más tan contagiosas, ¿por qué no ocuparnos también de generar noticias que en vez de generarnos miedo, nos generen solidaridad? Y que no, las acciones de cuido, por ejemplo, en esta época de, de enfermedad, de pandemia, yo las haga no por miedo, sino por, por amor y que de verdad yo me cuido por amor a mí y cuido a otros por amor. O sea, ¿cómo serían las reacciones si se hacen de, desde otro estado de conciencia? Entonces, un acto que sea bondadoso, un acto de bondad, va más allá de nuestra capacidad, o de que sea un deber, o que sea una obligación de ayudar a consolar a nosotros mismos, o a los demás, o a la naturaleza. Porque un acto de bondad es una sólida contribución al mejoramiento del mundo. Uno lo hace desde otro estado, viene del alma, viene de lo más puro del ser. Uno hace las cosas porque quiere realmente actuar desde un principio de vida humano puro de amor no porque alguien me tenga que decir que lo haga por ley <risa> sino porque de verdad para mí es una contribución a mejorar al mundo pero para esto primero tengo que empezar a colaborar a contribuir primero con este ser que soy yo porque paso muchas horas conmigo yo no puedo decir que hoy ya me cansé de estar conmigo. O sea, yo tengo, me tengo a mí siempre. Entonces, para tener una, una buena relación con mi ser, tengo que aprender a perdonarme por mis errores y avanzar. A veces uno es tan envuelto en culpa. La culpa siento que es de los obstáculos más profundos que impiden una conexión con nuestro bienestar. Hay personas que se sienten culpables por cosas tan pequeñas que otros dicen, pero eso no es tan grave. Eh, perdí un examen o no sé, hoy no respondí de la mejor manera y ya pasó, fue una lección y sencillamente estoy aprendiendo. No es tan grave. Pero a veces nosotros con el propio ser somos tan duros, tan, tan tiranos, que tenemos que aprender a que eso de verdad solo lo tengo que cambiar yo. Nadie del mundo externo puede cambiar esa relación que yo tengo con mi propio ser. También tengo que darme espacios todos los días, tiempo para mí. Y ese tiempo no es pérdida de tiempo, mi tiempo para estar en paz, en calma, con una buena actitud hacia mí, descansar mi mente, conectarme con la paz interna, eso es mi colaboración a mi salud integral, a mi salud espiritual. También tengo que aprender a amar a este ser que soy. Realmente el amor tiene demasiadas dimensiones, pero una de las dimensiones es valorarme tal cual soy. Reconocer todas mis habilidades, mis capacidades y algo muy importante, confiar. Si yo tengo amor hacia mi ser, yo tengo autoconfianza. Y confiar a cada paso en lo que, en lo que yo hago, confiar eh, en lo que estoy compartiendo, en mis opiniones, en mis ideas, confiar en mi ser. Y si yo tengo ese amor hacia mí, los demás vendrán después. O sea, yo podré amar a todos, confiar a, en otros, si yo de verdad tengo ese, esa relación con mi ser. Y también tengo que respetarme tal cual soy. Si yo tengo respeto, los demás me van a respetar. Yo a veces veo que una de las peores cosas es que uno no solo se burla, o bromea, o chotea a otros, es que uno se burla mucho de sí mismo. <ríe> y no es como solo algo de buen humor, sino es algo de, de minimizar mis ideas, eh, de minimizar mis eh, eh, ideales o vivencias y experiencias en vez de respetarlas, o sea yo soy una persona respetable, soy una persona de que se puede estimar, yo me estimo a este ser que soy y es independiente, mi valor no lo determina el dinero que tengo ni cuántos certificados logré en un estudio porque en nuestro mundo tan materialista las personas se dan valor y se respetan por cosas tan externas cuando en realidad cada ser es absolutamente respetable no importa si anda descalzo no importa si, si eh, no ha tenido las mismas oportunidades físicas, es un ser humano respetable y vale exactamente igual que aquel que se fue a dar una vuelta al, al espacio. Entonces, si yo me respeto y me siento así, yo también voy a recibir ese respeto de los demás. Y luego de colaborar conmigo misma o conmigo mismo, tengo que entender que todo lo que yo hago inspira, Mira a otros. Entonces, ¿qué pasa si yo desarrollo esta actitud de tener buenos deseos? Por ejemplo, si alguien está medio COVID, por ejemplo, y entonces la gente tiene miedo de estar conmigo una vez que ya se le pasó y se me pasó, ya salí negativa, ya, ya estoy bien, pero aún así la gente tiene miedo de verme. O cuando me ven, tienen ojos así como de usted, el que me pudo contagiar o me contagió, ¿verdad? Que eso es ahora como algo común. ¿Qué pasa si yo en vez de reaccionar con enojo, malestar, yo elijo tener buenos deseos para ese ser? Porque ese ser detrás de esa actitud en realidad se siente vulnerable en realidad tiene mucho miedo, en realidad se siente débil y tal vez tiene también mucho apego, porque una actitud así lo que refleja es que en ese momento esa persona está mal. Entonces, ¿qué tal si yo, si ya pasé la situación, ya estoy mejor, puedo actuar desde la bondad, y dar buenos deseos a esa alma. Tal vez ni siquiera necesito hablar, solo mantener una buena actitud. Eso se los doy como ejemplo, porque en realidad hay muchas circunstancias en la que lo mejor de todo es solo desear del corazón bondad. Y esto eh, es una forma alternativa de responder. A, a las cosas negativas que nos hacen. Porque hay una cosa que Gandhi decía que a mí me, me inspira. Y decía, bueno, si seguimos con esta ley de ojo por ojo, todos nos vamos a quedar ciegos. Es decir, si yo sigo respondiendo con la misma agresividad, con el mismo malestar, con las mismas palabras que las personas actúan conmigo, nos vamos a quedar todos mal. ¿Quién puede romper esa cadena de malestar y de resentimiento? Este es el momento para unirnos y hacerlo. ¿Se imaginan que todos podamos romper cadenas de dolor? Otra de las, de las mejores formas de cooperar es siempre ver las virtudes en otros. Lo, a lo que uno ve le da fuerza. Entonces, si yo en alguien veo sus cualidades, sus capacidades, sus habilidades, su bondad, su luz, eso le estoy dando fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que no es mi forma natural de ver a los demás. Usualmente mi perspectiva de los demás viene de prejuicios, viene de mi historia, viene de mis opiniones. Puras cosas que limitan mi percepción. ¿Qué tal si en la mañana, todos los días, yo puedo preparar mi estado interior, conectarme con mi ser, con mi paz, limpiar mi mirada a de los demás, ya lo que pasó, pasó? Ahora, ¿cuáles son las virtudes de esas almas? Y proponerme confiar en esas almas y en su luz. Eso genera un impacto definitivamente que es muy positivo y también hay que compartir mis virtudes. Por ejemplo, si yo veo que alguien, por una situación que para uno no es grave, está perdiendo su paz, tiene mucho estrés, tiene angustia, de repente yo puedo compartirle calma, puedo compartirle paz. Pero yo solo puedo compartir lo que yo tengo. Pero en vez de dar grandes sermones o decir qué tiene que hacer o no hacer, ¿qué tal si yo me mantengo en calma? Si yo me mantengo tranquila. Si yo lo logro, esa persona va a recibir eso como una virtud. Es decir, yo voy a inspirar a esa persona. Si yo estoy en paz, ella se inspira también a estar en paz. Entonces, si alguien llega ¿verdad? a hablarme cosas muy malas de alguien, con muy brava, con mucha queja, ¿qué puedo compartir yo? ¿Qué tal si yo me mantengo en un estado de gratitud, de tranquilidad y puedo Cambiar la perspectiva de la situación. Entonces, las mismas noticias, ¿verdad? Uno las puede usar para generar eh, como un ambiente de contribuir, de querer hacer algo bueno por otros. O puede generar amarillismo, malestar, ¿verdad? Entonces, es como, bueno, si yo estoy viendo que algo no está bien, en vez de darle más y más fuerza a la corrupción, ¿por qué no le damos más y más fuerza a la honestidad, al hacer actos que sean justos, elevados, verdaderos? Deberíamos trabajar así. También mi paz en la mente puede ayudar además a que las personas tengan el poder de afrontar la situación. Porque todas las situaciones que vienen, nosotros va, nos vienen porque podemos de alguna manera manejarlas. Pero yo tengo que darle a la persona esa reafirmación de que sí puede. Pero cuando estoy en paz, le puedo dar esa reafirmación y decir, usted tiene las capacidades. Esto vino porque usted sí puede lidiarlo, sí lo puede manejar. Y bueno, más en nuestra escuela tenemos eh, la costumbre o la práctica, el ejercicio de conectar nuestro ser con la fuente divina, con el ser supremo, el alma suprema. Entonces ayudar a la persona que sienta que está acompañada espiritualmente siempre por el Ser Supremo, que es una fuente inagotable de tranquilidad, de sabiduría, de dicha. Y si uno lo siente cuando lo está compartiendo, la persona lo percibe, lo recibe y también le va a ayudar a manejar de alguna manera cualquier ansiedad, angustia que esté experimentando. Entonces recordemos esto, ¿verdad? Y esto aplica a muchos diferentes ámbitos, ¿verdad? Pero especialmente en este ámbito espiritual. Si uno hace algo, eso se inspira en los demás. Entonces quería que eh, hiciéramos algo colectivamente en este momento. Porque si bien estamos en diferentes espacios, ustedes están viendo este... Me están viendo, yo no los veo, pero lo siento ahí, <ríe> la energía buena. Eh, o cuando sea que ustedes escuchen esto, es tan bueno eh, dedicarnos, sentir que estamos generando entre todos una atmósfera donde ya eh, limpiemos nuestra mente y generemos un ambiente de paz colectivo. ¿Por qué? Porque si colectivamente hay muchos de nosotros que logramos mantener un estado profundo de conexión con la paz del ser, ayudaremos también a que las personas que necesitan recibir ideas para tomar buenas decisiones, para que las personas eh, estén con mayor bienestar... Incluso si, si significa generar cambios, pero que sean cambios para el bien de todos y todas. Entonces, para eso necesitamos generar un ambiente de paz, en vez de un ambiente que sea siempre de reforzar lo negativo, de las malas noticias, qué importante es reforzar lo que queremos en este mundo, no lo que no queremos. Y si lo que queremos es que haya una mayor integración, que estemos sin violencia y que salgamos adelante, tenemos que unirnos independientemente de cómo soy, de cuál religión vengo, de qué país nací, no importa. Todos y todas somos extremadamente valiosas como lámparas que traen luz a esta tierra. Entonces los invito a que hagamos ese momento. Juntémonos, aunque sea a nivel de vibraciones. Entonces inhalemos profundo. Y voy a visualizar. ¿Cuál es el deseo que tengo? Para este mi mundo. ¿Cómo desearía que las más de siete mil millones de almas que viven aquí, cómo se sientan, cómo sean? Y visualizo así el universo totalmente unido como una red ilimitada de amor, de luz, de paz. Donde nadie está solo. Donde estamos todos y todas juntas. En el mismo universo. Conectados por ese vínculo espiritual. En el centro de todos está la misma fuente, la única fuente, el ser supremo, el ser de luz, que es un océano de amor puro y que nos conecta todos y todas, que nos abraza en esos rayos puros, sanadores. Y nos hace sentir como si fuéramos uno solo. Como si las palpitaciones de todos se unieran en una sola. Y formáramos un solo corazón. Un mundo unido. Una fuerza colectiva de paz.